Olá a todos e a todas, boa tarde, buenas tardes, good afternoon. É, hoje teremos uma, um webinar, uma webconferência sobre o cuidado interprofissional em saúde no século XXI. E estamos com aproximadamente 400 participantes em nossa sala e com bastante representações de outros países, do idioma espanhol e do idioma inglês. Então, é, farei um misto, um mix de, dos diferentes nomes. É, inicialmente, gostaria de me apresentar. Sou José Rodrigues, sou representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas. Então, sou José Rodrigues, representante da Rede Regional de Educação Interprofissional das Américas. E hoje vamos a discutir um pouco sobre o cuidado interprofissional em o no ciclo 21. Bem, de início me gostaria de agradecer a todos os participantes, os brasileiros, que creio que se compreende bem o idioma espanhol. Não se compreende muito bem o espanhol e contar um pouco dessa, dessa nossa proposta desta web conferência que tem um enfoque na educação interprofissional mais especificamente no cuidado interprofissional em saúde este webinar este webinar está sendo proposto e organizado por a rede regional de educação interprofissional das Américas a rede regional de educação das Américas em conjunto com um grupo prioritário que hace parte de esta red, que es la Red Académica para la Educación Interprofesional en Salud de las Américas, es denominada la UNIRREDE-EIP. Bien, entonces, uno de los agradecimientos que hace importante hacer en este momento, vamos a hacer algunos agradecimientos a los miembros de la Secretaría Ejecutiva de la REIP, con la representación de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia y de Uruguay. Entonces, de Argentina tenemos Larissa Carrera, de Brasil Claudia Brandão y Marcelo Viana, de Chile Eduardo Tobar, de Colombia más recientemente recibimos los representantes Piedade Serpa, de la Universidad de Santander y de John Francisco Ariza Montoya, del Ministerio de Salud de Colombia, y de Uruguay, de la Universidad de la República, la docente Mercedes Pérez. A mí también me gustaría agradecerles a todo el equipo del Campus Virtual de Salud Pública, en el nombre de las personas, de Gabriel Litovski, de Iván Chávez, que está en la organización de este evento, y de Joel Díaz, y además de Marco Ramírez, también, que ha participado de todo este evento. Y una vez más, agradecer también la Red Académica para Educación Interprofesional de las Américas, la UNIRED EIP, que es un grupo prioritario que se trabaja específicamente en el tema de la educación interprofesional, que tiene como la representante la profesora Piedad Serpa, que es representante de rede red y hoy representa la Universidad de Santander de Colombia. Y un agradecimiento muy especial al profesor Marcelo Viana, que también hace parte de la organización de este evento y que es uno de los responsables por la, implementación, de la red, por implementación del tema de la educación interprofesional en el contexto del Brasil y es responsable por la Red Brasileña de Educación y Trabajo Interprofesional en Salud. A Revestis. Muy bien, Ahora me gustaría decirles un poco sobre el apresentador y eh, quien va a conducir este webinar. Eh, este webinar está siendo conducido hoy por el profesor el Dr. Ricardo Ayala, que es un chileno, eh, eh, es una persona de Chile, y actualmente está trabajando en Bélgica, en la Universidad de Ghent y es profesor de Sociología de Salud en un bacharelado internacional en Ciências de la Universidad de Libre de Botellas. El profesor Ricardo Ayala es autor de una amplia bibliografía y prolífica en el campo de las profesiones, en que se combina su propia experiencia profesional con su área de especialización en el ámbito académico universitario. Y após de una carrera en gestión de salud en Chile, eh, Ricardo ha estudiado sociología en la Universidad de Estrasburgo, Francia. Y tiene eh, en su currículo varios artículos sobre la, el tema de la educación y el cuidado interprofesional en salud, publicado en los periódicos como el Journal of Interprofessional Care and the Social Theory and Health, Medical Humanities in Nursing and Care and Activist and Medical Research. La nuestra estructura del webinar de hoy, eh, vamos a tratar de cuatro puntos importantes. El profesor Ricardo Ayala va a hablar un poco sobre el trabajo interprofesional y sus efectos transformadores, las implicaciones y por qué es necesario invertir en el tema del trabajo interprofesional. Eh, el segundo punto es cómo implementar el trabajo interprofesional los principales aspectos viables y las limitaciones, y cómo enseñar y aprender el trabajo interprofesional sobre la lógica del conocimiento. Y por fin, una presentación de su publicación de su autoría, que es la gestión del cuidado interprofesional en salud. Por fin, doy eh, bienvenidas al profesor Ricardo Ayala y a todos los participantes de este webinar sobre o cuidado interprofissional em saúde no em século em o 21 sim em português o cuidado interprofissional em saúde no século 21 Então teremos cerca de 30 40 minutos para a apresentação de professor Ricardo e posteriormente abriremos a sessão para discussão. Esta sessão tem um prazo, um período de duração de aproximadamente uma hora, né? iniciamos às três horas e finalizaremos a 4 a horario de Brasil. El profesor Ricardo Ayala, sea bienvenido a nuestra sesión, a nuestro web, webinar y le doy uh, las palabras para empezar su sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Gracias Iván Charles, también que nos está dando hoy el apoyo Técnico Y debo de agradecer también personalmente aquí en Bruselas a eh, quien está, me está dando ayuda técnica, que es mi amigo también Omar Pérez, quien es un técnico de la Comisión Europea, que estamos aquí en el barrio céntrico de Bruselas, donde están todas las instituciones de la Unión Europea y precisamente aquí desde la ventana donde estoy ahora es, veo claramente los, los, los edificios y muy sean todos muy bienvenidos porque no todos los días hay ocasión de eh, dirigirse a nada menos que 600 personas simultáneamente así que muchísimas gracias por su tiempo por eh, haberse hecho un espacio me imagino en una agenda muy apretada también de distintos eh, de distintas actividades que est están ocurriendo tan rápidamente hoy y estamos tan sobrecargados eh, en esta crisis que estamos eh, sobrellevando en los distintos países. No vamos, a, no vamos a hablar de los detalles porque prometo no hablar de COVID-19 hoy. Vamos a hacer una, una pequeña eh, pausa, un pequeño eh, lapso de tiempo para quizás tratar de, de llevar a cabo. Como bien expresó José, yo soy eh, de origen chileno. Mi especialidad es en Sociología Médica y de la Salud. Tengo mi base es aquí en, en Bélgica, en Bruselas en la Universidad de Gent, más específicamente, um, donde trabajo en el Centro de Investigación de Sociología de la Salud y Demografía. Y mi línea de trabajo es precisamente el trabajo sobre las profesiones, y cómo las profesiones se interrelacionan entre sí, cómo, um, cómo desarrollan los distintos canales de relación entre unos y otros. Como se puede oír muy claramente, um, yo hablo español con un acento chileno, de modo que yo sé, estoy consciente de que es muy difícil de seguir a veces, entonces, si es algo que eh, pronuncio mal o digo muy rápidamente, simplemente pueden hacerlo notar allí y voy a eh, hacer las aclaraciones que, que correspondan. Con la ayuda de Iván, posiblemente, ya que no puedo eh, ver mi texto que tengo aquí en la mano, eh, la pantalla y seguir el texto al mismo tiempo porque estoy conectado en el teléfono. <ríe> Solamente por eso. Um, cuando empecé este trabajo de... Eh, gestión interprofesional en realidad partió de otra manera, tenía otra intención, tenía otro norte, pero poco a poco eh, se fue forjando de una u otra manera en que toda la, toda la información o todos los datos que se iban recabando en mi trabajo de campo durante mi investigación doctoral, que eso empezó hace ya bastante tiempo, hace más, aproximadamente una década, todo gravitaba de una manera u otra en cómo las profesiones se relacionan entre sí, y que sobre todo en un contexto de los, diría, los 30 últimos años en que se han implementado políticas neoliberalizantes de salud, se ha instalado muy fuertemente la noción de que las profesiones, de una manera u otra, deben competir entre sí. Y que la forma más preponderante de relación entre ellas es precisamente la competición. Competición por distintos Aspectos. En algunos casos es por reputación, por poder, por clientes, por mayor visibilidad, por mayor um, fuerza también en las opiniones o las decisiones que se toman en los contextos, contextos in, eh, organizacionales, es decir, dentro de las instituciones de salud. Alguien me está hablando aquí que dice que tengo nueve mensajes. Hola, Ricardo. No puedo seguir todos. ¿Puede hablar un poco más despacito? Sí, por favor. Sí, sí como no, Osvaldo. Entonces, eh, estaba diciendo que de alguna manera u otra, todas las, toda la información que yo fui recabando durante mi investigación doctoral llevaba de alguna manera u otra o gravitaba hacia esta forma que tienen las profesiones de relacionarse, de relacionarse unas con otras a través de la competición, como una forma de relación mayoritaria por sobre otras relaciones, como por ejemplo la de colaboración. Entonces, si bien por una parte la, las lógicas mercantiles que se instalaron en Sudamérica desde los años 80 fundamentalmente, y más sobre todo los años 90 con la reforma de salud, crearon de alguna manera este efecto de presión por la competición al interior de las profesiones para tener más visibilidad, para tener más clientes, para tener más reputación o más prestigio o poder también dentro de las instituciones. Entonces este camino que yo he seguido, de alguna manera, mi experiencia en gestión de salud, me guío bastante, pero también he hecho otras cosas en otras disciplinas conexas, como por ejemplo las ciencias de la educación, la historia que hice en la Universidad de París, sociología que hice en la Universidad de Estrasburgo y luego mi doctorado en sociología en la Universidad de perdón <coughs> donde seguí. Trabajando y sigo trabajando Hasta el día de hoy Gracias Iván por Marcarme el ritmo también Entonces lo que es importante considerar aquí Que las relaciones entre las profesiones Están muy Están muy mancomunadas Con, eh, con las relaciones que hay Entre las disciplinas científicas Es decir, de una, de una manera u otra La forma en que las profesiones En sí se relacionan Espeja o refleja la forma en que las disciplinas se relacionan entre sí, las disciplinas científicas o disciplinas académicas, al interior de la universidad. Es decir, tenemos un mundo académico al interior de la universidad, donde están las disciplinas, y el mundo ocupacional o mundo aplicado, donde están las profesiones que se relacionan entre sí. ¿verdad? Normalmente, en, la, en el vocabulario del día a día, en el vocabulario común, tendemos a usar como ejemplo, o como, perdón, tendemos a usar como sinónimos las palabras disciplina y profesión. Desde un punto de vista analítico, vamos a tratar precisamente para esta presentación las disciplinas como un campo de saber, un campo del saber al interior de las universidades mayoritariamente, en tanto que las profesiones como un campo de aplicación de ese saber en de una manera u otra en un mercado ocupacional. Entonces lo vamos a tratar como, como dos cosas distintas. Y cuando pensamos en las disciplinas científicas, más específicamente, sobre todo para quienes son más nuevos en los sistemas profesionales o en su respectiva profesión, daría la impresión que las disciplinas han existido desde siempre, que siempre han estado allí y que siempre han guiado de alguna u otra manera el saber o que siempre han orientado las profesiones de una manera u otra. La noticia es que eso no es así. Las disciplinas científicas existen desde hace muy poco tiempo, en la, de la manera en que las conocemos hoy, y que ese proceso durante el siglo XX se fue consolidando o se fue institucionalizando a través de la instalación de los departamentos en las universidades, es decir, un proceso de departamentalización de las universidades, en que cada departamento reflejaba en mayor o menor medida una disciplina científica. Y en muchos casos, sobre todo como en el caso de salud, las disciplinas reflejaban también las profesiones. Tenemos el caso, por ejemplo, de la medicina, en que está, hay una escuela de medicina que está en una facultad de medicina, que tiene un currículum que lleva un título que es de medicina o de médico. Um, y el... El, el título que lleva la persona es de médico y el puesto ocupacional, el puesto de trabajo, se llama también médico. Y se pone muchas veces en los perfiles ocupacionales o en las descripciones de cargo. Eso pareciera que eh, ha sido siempre así, o que ocurre en todas las, en todas las áreas. Así, en ciencias sociales, por ejemplo, eso no es tan así porque los campos ocupacionales no están tan definidos como en la salud. Por ejemplo, yo como sociólogo trabajo con otros profesionales que no son sociólogos y estamos el mismo nivel, incluso en el mismo departamento o unidad de trabajo, con historiadores, con cientistas políticos, con antropólogos, mayoritariamente. En otros casos también con comunicólogos. Eh, si podemos volver una anterior, eh, Iván, por favor. Gracias. Entonces, allí donde aparece el arriba a la derecha, donde dice Department and Discipline, eso es un libro muy famoso de Henry Abbott, que lo recomendaría, si está disponible en internet ampliamente en distintas versiones en PDF para su información. Eso ocurre más o menos en los años 60-70, la departamentalización de las universidades, en Chile sobre todo en los 60. Y con esta eh, departamentalización ocurre la institucionalización de las disciplinas y por ende eh, va a tener un impacto en las distintas profesiones cuando hablamos de gestión del cuidado interprofesional es algo muy muy muy reciente muy del siglo 21 yo diría no antes del 2005 por ahí más o menos cuando ya se empezó a gestar esto como una continuación también de una literatura que hablaba por ejemplo de trabajo en equipo o equipos de trabajo que luego se fue desarrollando cada vez más cuestionando también un poco esas, esas nociones Um, la siguiente, por favor, Iván. Ahora sí. Yo sé que me están mandando mensajes, pero no alcanzo a leerlos todos completamente. Solo para hacer eh, la aclaración de que no es que no quiera responderlos, sino que no alcanzo a leerlos. Okay? Pero quizás algunos después eh, pueden... De, sí, discusión reciente. Um, Iván puede ayudarnos a rescatar algunos para para la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, volviendo a la lógica del departamento, un departamento representaba o representa todavía en muchos casos una disciplina, que en este caso vamos a llamar disciplina A. Quienes están en Uruguay conocen esto perfectamente porque lo hablamos en, durante el mes de febrero, cuando estuve allí en Montevideo. Hola, uruguayos. Entonces, una disciplina A, que representa un sector del conocimiento ¿Qué ocurre? Que cuando se va especializando cada vez más esa disciplina, tienden a formarse subdisciplinas. Por ejemplo, en este caso tenemos una subdisciplina AA y una subdisciplina AB, las cuales a su vez se sub-subdividen en lo que podríamos denominar subdisciplina AAA o subdisciplina AAB. Y por otro lado, la subdisciplina AB en sus respectivas sub-subdisciplinas. ¿Qué ocurre? Que en la medida que este conocimiento empieza a fraccionarse cada vez más, a dividirse cada vez más o a especializarse cada vez más, las sub-sub-subdisciplinas que están más abajo tienden a encontrarse con otras sub-sub-subdisciplinas de otras disciplinas madres, con las cuales van a tener más en común que con las disciplinas de origen. Y en esto, la, las personas que trabajan, que trabajan en gestión, por ejemplo, lo saben muy bien, que cuando trabajan en esta área, que es tan interprofesional, como es la gestión en salud, tienden a crearse dispositivos o ciertas metodologías o maneras de mirar en común entre esos profesionales cuyas profesiones de origen o disciplinas de origen no son las mismas, que sin embargo comparten estas maneras de, de mirar, de pensar o de hacer las cosas, que van a ser eh, distintas, como dije. La siguiente, por favor, Iván. Ocurrió durante, el, eh, durante los años 70, hacia fines de los años 70, sobre todo en las profesiones de salud, esta idea de que una disciplina también tenía que ser o tenía un carácter normativo. Es decir, que esta disciplina, llamémosle en este caso disciplina A, tenía bajo control una profesión dada. En este caso llamémosle profesión A. Es decir, había una visión de que las disciplinas debían controlar a las profesiones y la dirección en que éstas evolucionaban. Esa fue una, una, una visión muy, muy popular durante, durante los años 70 y 80 también. Como si hubiese una suerte como de control, no solamente técnico o epistémico, sino también ideológico si se quiere, en cómo la manera en que una disciplina estaba reflejada por una profesión en la sociedad podía subir el prestigio de la disciplina y también la disciplina, mientras más alto estaba en la jerarquía académica tendía también a crear un efecto de eh, mejoramiento o de amplificación esa es una mejor palabra, de amplificación del estatus eh, del o del prestigio que esa profesión te, tenía en la sociedad, entonces cuando hablamos en, en, para resumir, cuando hablamos de relaciones interprofesionales hay que tener esta visión eh, en mente, que las profesiones de alguna manera reflejan las disciplinas y que las disciplinas de alguna manera intentan contro controlar, controlar las profesiones. Entonces cuando las profesiones que son distintas intentan relacionarse entre sí, van a encontrarse en algún momento u otro, con este problema disciplinario en que cada profesión de alguna manera, o entre comillas vamos a decir, se debe a una disciplina, como que obedece o quiere ser leal incluso a una cierta disciplina. Como digo, esta fue una noción muy común durante el siglo XX en que cada disciplina o que el saber en sí, el conocimiento, se generaba a través de estos distintos carriles, como rieles del tren, que avanzaban hacia adelante, pero que muy pocas veces, o casi nunca, o en algunos casos, nunca se cruzaban. Y discurrían de manera paralela, pero no en conjunción. La siguiente, por favor, Iván. Entonces, si bien las disciplinas fueron un movimiento muy importante al interior de las universidades durante el siglo XX, durante el siglo XXI, las disciplinas no es que hayan desaparecido, y yo como sociólogo de la ciencia, tampoco pienso que van a desaparecer las disciplinas. Lo que yo sí creo es que están perdiendo fuerza o están perdiendo esa centralidad que tenían en la generación de conocimiento para dar paso a ciertas áreas de estudio que hoy en día conocemos como los, eh, perdón, los estudios, valga la redundancia. Los estudios, por ejemplo, los, los estudios de género, o estudios latinoamericanos, o estudios sobre la guerra. Estudios europeos, que son muy comunes aquí en Bruselas, dicho sea de paso. Los estudios en sí no son disciplinas. Los estudios son áreas en que convergen saberes de distintas disciplinas. Es decir, parten más bien como de una observación. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas que afectan um, a las mujeres o a la comunidad LGBT+, supongamos, que no, lo puede, que no puede solucionar por sí sola una disciplina? sino una serie de disciplinas conexas o no, que empiezan a generar marcos conceptuales o marcos metodológicos para comprender mejor esta área de aplicación. Área de aplicación. Entonces aquí encontramos ya una convergencia que es distinta de la lógica disciplinaria, de alguna manera. Eh, yo escribí sobre esto hace muy poco en un artículo, la siguiente por favor Iván, que se titula Disciplina, profesión y transformación, que está... Lo van a ver luego en las, en las referencias bibliográficas, por si se interesan en leerlo. Y lo doy como ejemplo porque es el que mejor conozco, no por otra cosa. Um, explico muy bien el cómo distintas sub sub sub de la enfermería, por ejemplo, empiezan a tener cada vez más en común con otras disciplinas conexas. Por ejemplo, encontramos allí la enfermería transcultural, que va a tener más, cercanía metodológica y epistémica también con otras disciplinas, como por ejemplo la antropología. Y los antropólogos que trabajan en salud van a tener, probablemente, mucho más en común con estas enfermeras u otros profesionales que trabajan en áreas culturales que con la antropología central, digamos, o disciplina madre. Dentro de la configuración de los equipos, para ir avanzando en esta presentación, la siguiente por favor iván fue muy común durante los años 90 sobre todo de principio de los 2000 mediados de los 2000 más o menos el modelo de trabajo en equipo y fue y sigue siendo yo lo oigo muy frecuentemente yo personalmente no estoy en contra de los modelos de trabajo en equipo yo no vengo aquí a promover una cierta visión por sobre otra yo quiero mostrar cuáles son las ventajas y desventajas de cada de cada uno para que eh, ustedes puedan decidir cuáles son las que más se adecúan a, a, a los objetivos y a las posibilidades institucionales también. El modelo de trabajo en equipo generaba este efecto que daba como un nombre muy bonito, como un nombre muy deseable, de que todos trabajamos en equipo, aquí se trabaja en equipo, nosotros nos debemos a un equipo, o somos un equipo casi en la manera en que se habla de una familia. ¿verdad? Entonces... Um, si uno mira lo que ocurre dentro del trabajo en equipo, encontramos que en realidad no es otra cosa que una reproducción de estructuras jerárquicas que ya existen en las organizaciones. Por ejemplo, en un equipo hay roles muy definidos y que son fijos, no son intercambiables. Hay alguien que decide lo que va a hacer el resto del equipo mientras el resto del equipo va a ejecutar. No hay necesariamente esa flexibilidad, flexibilidad en que las ideas y las acciones van en un sentido y en otro. Por lo tanto, las decisiones van a estar centralizadas en un equipo y eso probablemente quienes están en el campo ocupacional lo ven con mucha claridad. Y también el gran problema es que la, las tareas que son, además, fijas, se pueden delegar solo en un sentido. Vamos a decir, en esta utilizando la metáfora de la pirámide, desde la cúspide hacia la base, pero nunca se delega desde la base hacia la cúspide. Entonces encontramos este problema de, de, del trabajo en equipo que suena muy bien, pero si uno lo mira con, en detalle, encontramos cómo se reproducen aquí ciertas lógicas de dominación, de control y de poder. El modelo de colaboración interprofesional, en cambio, no asume que hay un único centro o que hay una única cúspide. Como la sociedad en general, que antes la entendíamos, como había una cúspide, luego estaban las clases sociales, más abajo. Hoy en día no entendemos la sociedad como que tiene un único centro o un único núcleo, sino que tiene múltiples núcleos desde los cuales se puede mirar el grupo o la sociedad, en el caso de la sociedad, desde distintas perspectivas. Lo mismo ocurre con el modelo de colaboración interprofesional. Tiene una estructura heterárquica, no tiene un único centro. Tiene distintos centros que operan con distinta fuerza en distintos momentos. Por lo tanto, las decisiones son descentralizadas. Distintos miembros de ese grupo, ya no equipo, sino grupo, van a tomar decisiones de distinta naturaleza en distintos momentos. Y algo muy característico es que la delegación puede ser multidireccional. Es decir, tú que tienes más poder que yo, puedes delegar algo en mí, una tarea precisamente en mí, pero en otro momento yo también voy a poder delegar una tarea en ti, porque hay roles que son intercambiables. En la diapositiva siguiente, vamos a ver por qué eso no siempre ocurre. A mí me gusta uh, mucho hacer este trabajo, esta, este ejercicio cuando estoy con me, en audiencias. Hoy, por una razón de tiempo, no lo vamos a hacer completo, pero sí les voy a contar que yo tiendo a hacer estas preguntas a los, a los asistentes, los y las asistentes. Les pregunto, sobre todo en la última vez que estuve principalmente con enfermeras y en Montevideo, les pregunté, indique tres teorías que la obstetra o partera estudia, en su carrera. Y lo primero que hacen es levantar la mano y me dicen, disculpe, nosotros no somos obstetras parteras, somos enfermeras. Yo le digo, sí, sí, sí, sí, no se preocupe, yo entiendo bien. La pregunta sigue siendo la misma. Dígame tres teorías que la obstetra partera estudia en su carrera. La segunda, comente el cambio legislativo más reciente en la regulación, es decir, en la ley sobre el trabajador social. Y el tercero, identifique la razón por la cual la medicina alternativa o medicina complementaria en muchos lugares no es reconocida. La conclusión, muy rápidamente, es que muy pocas veces tenemos la respuesta a estas preguntas y es porque al estar dentro de una profesión o de un sistema disciplinario, tendemos a omitir todo lo que no está dentro de ese sistema disciplinario, incluyendo otras disciplinas. Es decir, estando, estando dentro de una disciplina, se sabe muy poco de lo que otras disciplinas hacen, incluso cuando son disciplinas cercanas. Y eso se refleja también en las profesiones. Si yo le pregunto a una enfermera, perdón por los enfermeros y enfermeras que están ahí, es solo casuística que puedo dar este ejemplo porque fue el último que utilicé, cuáles son las teorías que emplean las obstetras o parteras, no saben. Y también pregunto a las obstetras parteras, ¿cuáles son las teorías de enfermería más importantes? O al médico, o a los kinesiólogos, y se llega a la misma conclusión, que el conocimiento que hay entre las profesiones es prácticamente nulo. Es decir, la visión que un profesional de salud tiene sobre lo que otros profesionales pueden hacer o saben, no varía mucho de lo que la sociedad en general sabe de esas profesiones. Que lo cual refleja nuevamente este eh, estilo de pensamiento que va más bien por carriles, más que en un todo eh, unificado. Escribí sobre esto el año 2014 en el Journal of Interprofessional Care, en la siguiente diapositiva, por favor, Iván, um, cuando estudié los conflictos históricos entre enfermeras y matronas, en Chile particularmente, en que allí son dos profesiones distintas que obedecen a cuerpos legislativos distintos dentro del mismo Código Sanitario, pero que tienen lógica distinta, y que la interacción entre estas dos profesiones tiende a ser muy abrasiva, conflicto que resurgen cada cierto tiempo, producto de una latente que eh, como resultado de esta investigación encontramos, por ejemplo, el muy poco conocimiento que existe entre lo que las otras profesiones pueden hacer. Por ejemplo, de las enfermeras que conocen muy poco sobre la formación curricular de las parteras o matronas y las parteras o matronas que emplean, por ejemplo, marcos que son del proceso de enfermería, lo cual a mí me parece totalmente normal. Lo interesante de este artículo es que fue escrito en colaboración con eh, una matrona que en ese, en ese caso, en ese entonces, era la directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad de Chile. Más eh, mi perspectiva, más de enfermería y sociología al mismo tiempo. Entonces, si todo esto, en la siguiente, Iván, por favor, le llevamos al campo de las culturas de trabajo, se van configurando ciertas maneras de trabajar, en que tenemos una profesión por un lado, otra por otra, y que están divididas de manera muy drástica o muy delimitada, sobre todo a nivel de legislación, que lleva a que estas lógicas se concreticen o se institucionalicen a través de distintas estructuras de trabajo, es decir, protocolos, normativas internas, descripciones de puestos de trabajo, legislación. Y eso queda así. A diferencia del trabajo, el trabajo que tiene una lógica más interprofesional y que tenemos las pueden estar las mismas profesiones allí incluso, pero que tienen ciertas áreas de solapamiento, es decir, que su se superponen unas con otras sin que los límites entre sí sean estrictos. Sobre todo en el trabajo de salud, en que el ser humano, que es el objeto de, de nuestro estudio, ¿verdad? la salud humana, no se puede dividir de manera tan drástica y que en algunos momentos las tareas van a ser también intercambiables. Un ejemplo muy claro en la siguiente, por favor, Iván. Un ejemplo muy claro, voy a dar solamente dos ejemplos. Un ejemplo muy claro, me encanta esta imagen que tomé eh, el año pasado de la Universidad de Quebec, donde hice una estadía académica, donde analizamos la política de la enfermería de práctica avanzada. Digo práctica avanzada, entre comillas, no como una ironía, sino como una cita textual porque las enfermeras allí tampoco están necesariamente de acuerdo en que cierta forma de la enfermería se llame avanzada, mientras que las otras sería como, como no avanzada, como un poco retrógrada, si se quiere, como muy básica. O sea, queda muy peyorativo. Por eso pongo uy, práctica avanzada, entre comillas, como diciendo, así es como, como se le llama. Indistintamente si yo estoy de acuerdo o, o no con ese, con esa terminología. El caso de la enfermería de práctica avanzada o la práctica avanzada en general, porque no solo enfermeras de práctica avanzada, sino también, por ejemplo, farmacéuticos de práctica avanzada o kinesiólogos de práctica avanzada, obedece a una lógica también que es interprofesional. Y que allí, en, sobre todo en la región de Quebec, que es la provincia francófona de Canadá, se debió hacer una legislación en el 2001. En que se podía, eh, que se, debió, se debieron poner de acuerdo los representantes de distintas profesiones y de distintas disciplinas. Disciplinas que no siempre estaban habituadas a trabajar en conjunto sobre temas en que se requería que trabajaran en conjunto, como por ejemplo, cómo vamos a definir roles intercambiables, que eso generaba ciertas molestias tanto en unos grupos ocupacionales como en otros. Aprovechando el énfasis de una reforma doble, una reforma sanitaria y una reforma de educación, tuvieron que sentar allí a los representantes en un proceso muy largo. Esto ya había empezado en los años 70, pero por distintas razones sociopolíticas, estas discusiones se suspendieron y se reanudaron eh, solamente hacia fines de los años 90, con esta legislación que sale el año 2001, que se llama precisamente el Código de las Profesiones, o también se llama eh, Ley de Relaciones Humanas. Porque se dieron cuenta que las relaciones interprofesionales, de una u otra manera, al armonizarlas, se armonizaban también las relaciones humanas al interior de los equipos, de manera que esta lógica de competición, de la cual hablé al principio, principio de esta presentación, podían ser neutralizadas para ser reemplazadas por una lógica de colaboración. En este marco de la enfermería de práctica avanzada, se definió, por ejemplo, cuáles podían ser los roles delegables cuáles podían ser los roles exclusivos y cuáles podían ser los roles intercambiables y cuáles eran las condiciones en que estos distintos roles se podían intercambiar o, o delegar o ser exclusivos. El ejemplo número dos, en la siguiente diapositiva, tenemos el enfoque que se llama One Health, que por supuesto lo promueve la Organización Mundial de la Salud y por supuesto lo promueven otras organizaciones también que tienen que ver con que traemos a trabajar en conjunto, profesiones o enfoques disciplinares, <coughs> disculpen, que no siempre están habituados a trabajar en conjunto, pero que hoy día más que nunca necesitamos que trabajen en conjunto, de entender la salud como un todo, es decir, no por un lado la salud humana, la salud animal y por otro lado la salud ambiental, sino que todos esos campos, todos esos campos son interdependientes para crear este concepto de One Health. Es decir, no se puede tratar la salud humana o no se pueden tratar todos los problemas de salud humana si no se atienden todos aquellos al mismo tiempo. Por lo tanto, para poder atender, no voy a hablar de COVID, voy a usar otro ejemplo, para poder atender, por ejemplo, um, los problemas de ébola, voy a necesitar que trabajen allí ingenieros forestales que me hablen de las características del bosque, voy a necesitar médicos veterinarios especializados en zoología silvestre, por ejemplo. Voy a necesitar otros médicos veterinarios que me hablen de la zoonosis. Voy a necesitar saludistas, antropólogos, porque hay una dimensión cultural muy importante en la, en la transmisión del virus. Voy a necesitar enfermeras, médicos, etcétera, Profesionales de estas distintas, tan distintas eh, tres áreas para poder entender este fenómeno. Ese es el segundo ejemplo eh, que voy a traer a colación. Hay algunas preguntas, por supuesto, que no han podido ser respondidas sobre la colaboración interprofesional en la siguiente lámina, por favor. Um, por ejemplo, um, las definiciones. No siempre en sociología somos tan amigos de las definiciones porque definir algo siempre implica una decisión. En algún momento hay que decidir, desde luego. Pero todavía no está totalmente claro cuál es la verdadera definición de la práctica interprofesional. En términos generales, podemos decir que tiene que ver con una comprensión profunda de las profesiones entre sí, de manera que favorezca el la concreción del objetivo del trabajo que tiene que ver con potenciar, la, las, las, um, potenciar el cuidado de las personas. Cuando tenemos, por el contrario, esta división estricta, entre campos profesionales, muchas veces los pacientes o el objeto de cuidado, si se si prefiere esa terminología, puede caer en esas grietas que existen entre las profesiones porque hay cuidados que nadie da, porque nadie lo, de, lo definió con antelación. Entonces el cuidado profesional no es solo un trabajo en equipo, sino que tiene que ver con un, un, una comprensión acabada de lo que otras ocupaciones u otras profesiones pueden ofrecer y definir los las distintas, eh, la delegabilidad, como dije, de las eh, tareas. La educación interprofes interprofesional es muy importante aquí, por supuesto, la simulación y la formación conjunta de las distintas profesiones, pero aún no sabemos, por ejemplo, cuáles serían los profesionales más idóneos para, para dar docencia interprofesional. Tendría que ser una persona que haya trabajado en un campo muy altamente interprofesional y que con esa experiencia se pueda transmitir esta flexibilidad de marcos metodológicos y epistémicos en los nuevos estudiantes o tendría que ser alguien que haya desarrollado mucha teoría sobre eh, la, eh, los cuidados eh, interprofesionales o relaciones interprofesionales o tendrían que ser distintas personas monodisciplinares, vamos a decirlo de alguna forma, trabajando en conjunto eso, de eso no hay estudios todavía. No hay estudios. Y como digo, desde el año 2000 al 2020, cuando, en que se ha desarrollado más esta, esta lógica, no hemos llegado a ese punto todavía. De modo que si alguien quiere hacer su tesis en ese, en ese ámbito, su tesis doctoral, ahí tienen un, un campo muy fértil y prácticamente virgen. Um, y también, algo que es muy importante, cómo el contacto interprofesional puede bien generar ciertos estados de bienestar en los profesionales mismos. Es decir, no solamente generar mejor calidad de los cuidados hacia el usuario final, sino también yo como profesional puedo sentirme más, eh, que estoy en una relación más gratificante con otras personas con las cuales, cuales trabajo, sobre todo si son de otras profesiones. Como resumen, quisiera presentar siete pasos que... Eh, de alguna manera pudiesen ayudar a potenciar, a implementar los cuidados interprofesionales en el puesto de trabajo. Tiene que ver, por supuesto, como ya había mencionado, conocer la contribución potencial de otras profesiones, interiorizarse, ser curioso, leer su currículum, leer su literatura, hacer preguntas, que eso, de eso nos conocemos muy, muy, muy escasamente o muy superficialmente. Interrogar las dinámicas de trabajo en equipo, como dije, no voy a redundar en eso, el fijar estructuras de trabajo. Muchas veces hay muy buenas ideas y que las personas están de acuerdo en que se pueden implementar esas ideas, pero si no hay una estructura, es decir, una normativa interna o acuerdos por escrito, es muy fácil que, esos, eh, que esas ideas o, esas, o esos acuerdos se olviden. O que finalmente no tengan ninguna fuerza, porque lo importante es aquello que está escrito, aquello con lo que me van a evaluar. Como dije también, es importante definir las tareas que son exclusivas, delegables y las que son intercambiables y bajo qué condiciones va a ocurrir esa intercambiabilidad o delegación. Algo muy interesante que se hace, sobre todo aquí en, en los países del norte de Europa, que cuando hay casos que son muy complejos, casos de, de pacientes, estoy diciendo de, de sujetos de cuidado, y que son muy complejos, muchas veces se debe prescribir casi como si fuese un tratamiento es decir, esta persona requiere cuidado interprofesional o requiere una intervención interprofesional en que van distintos eh, profesionales de distinta orientación, van a discutir el caso y cómo van a llegar a una solución que también sea interprofesional. Más que antes que existía más la lógica de interconsulta, ¿verdad? O que eh, cada uno venía, cada consultante o cada especialista venía y daba su indicación por separado. Por supuesto, esto no es nada nuevo porque también ya se hacía, como por ejemplo algo que se llamaba en Chile, no recuerdo los nombres, en otros países, las reuniones técnicas en que se tomaba un caso que era muy especial, muy singular o muy complejo también, y que distintos profesionales se ponían allí a discutir. Casi siempre eran médicos, a veces invitaban a, invitaban a las enfermeras por las cosas prácticas que había que organizar en función del caso. Pero esto es un poco, más, eh, un poco más complejo, un poco más acabado y un poco más definido también. Y por último, algo que a mí como sociólogo me parece muy importante es que siempre nuestro comportamiento, nuestra conducta en el puesto de trabajo está de, de una u otra manera definida o determinada por la forma en que yo voy a ser evaluado. Por supuesto, esto aplica no solamente en el trabajo, también como uno como estudiante. Cuando uno es estudiante y se prepara para un examen, uno pone más atención a aquello que para el profesor es importante, a aquello que yo sé que me van a preguntar o que me van a evaluar. En el caso de la, en del cuidado interprofesional o la colaboración interprofesional, es exactamente lo mismo. Si no hay una expectativa de que yo me comporte interprofesionalmente, va a quedar finalmente sujeto a mi voluntad, el si yo lo hago o no lo hago. Y por eso es que es importante que esto se vaya institucionalizando, tanto a nivel como de normativa, como de evaluación del desempeño. Cuando hablamos de este, eh, cuando describimos, perdón, de perdón, este, de, de esta nueva corriente de gestión del cuidado interprofesional, si nos saltamos dos diapositivas, por favor, Iván, vamos a llegar a la etapa del libro, esa de allí, eh, que este es un libro súper nuevo, que salió publicado el año pasado a través de la editorial RIL en Santiago de Chile. Gestión del cuidado interprofesional, interprofesional a Cuidado Mío, pero que tiene contribuciones de distintos autores que hablan de distintas perspectivas, que es lo interesante también del libro, que hablamos de cuidado interprofesional, pero también que la autoría del libro fue interprofesional, es decir, hablamos de este, um, de este tópico, desde distintas perspectivas, no solamente de la mía como, como sociólogo o mi experiencia en gestión de salud. Por ejemplo, en el capítulo 1, ahí están los links, si ustedes lo quieren adquirir, tanto en, en libro impreso como en formato e-book. Um, por ejemplo, en uno de los capítulos está escrito por un médico que fue ministro de salud en Chile durante la época de la, la primera oleada de reformas de salud a principios de los 2000, que es interesante porque la noción de gestión del cuidado, como se entiende en enfermería, por ejemplo, tiene que ver con, con una respuesta estatal, como de reforma a nivel nacional de salud, al escenario que se estaba eh, viendo en Chile y a las distintas, eh, como la oleada neoliberalizante, como dije, de los últimos 30 años, en, en salud también un aspecto que a mí me parece muy interesante y que se, por lo general se olvida tiene que ver con los técnicos en la enfermería que si siempre hablamos como de las enfermeras y el personal de enfermería pero el personal de enfermería nunca tiene una voz nunca tiene una agencia siempre somos otros los que hablamos de ellos pero nunca les da, damos el micrófono a ellos en este caso si está y otras profesiones que también se identifican con los cuidados eh, del ser humano por ejemplo eh, terapeutas ocupacionales y Trabajadores sociales Tienen muy, muy Impreso Este énfasis En cuidar de las personas olvidadas por el sistema Como de los marginados sociales Entonces dan también un cuidado que es, que es social Y una parte que me parece muy interesante No voy a escribir capítulo por capítulo Es que muchas veces eh, Se creía, por ejemplo, durante mucho tiempo Se creía que el cuidado interprofesional No se podía implementar Porque la ley o la legislación en general, establece campos disciplinares estrictos. Aquí termina mi rol como médico y ahí empieza el del kinesiólogo. Aquí termina mi rol como psiquiatra y ahí empieza el del um, psicólogo. Entonces, eh, lo que plantea uno de los capítulos es cómo el cuidado interprofesional también puede ser una posibilidad jurídica. Es decir, la ley también puede definir un campo de acción interprofesional en qué personas con distinto background, distinta formación, o distinta mirada, pueden tener campos que se superponen y que va a ser preferible que, trabaje, que tra, trabaje uno u otro, o los dos, o cualquiera, bajo determinadas condiciones. En eso es muy importante que las nuevas reformas legislativas sean genéricas, es decir, que se hagan haga de manera tan general que las, los campos ocupacionales en sí, digamos lo más preciso de esa definición, se hagan en normativas de inferior jerarquía, ¿Por qué? Porque el campo ocupacional evoluciona o cambia de manera mucho más rápida que las leyes. Entonces, en a medida de que este cambio se produce rápidamente, puedo adaptar más fácilmente las normativa sin tener necesidad de hacer un cambio a nivel de legislación, es decir, en el Parlamento o en el Congreso Nacional. Para cerrar, quisiera decir que eh, he puesto allí en la bibliografía las distintas... Eh, partes de la literatura mía que empleé en esta eh, presentación, no como, no como una énfasis de autopromoción, sino porque son, son las que usé para la presentación, en el fondo. Pero yo les recomiendo que visiten también una revista que muchos de ustedes probablemente conocen, que se llama Journal of Interprofessional, Class, que fue llevada por mucho tiempo eh, por un editor que se llamaba Scott Reeves, que falleció hace dos años una persona muy abierta, una persona muy generosa, que también me ayudó a mí también cuando, cuando yo participé en esta revista y publiqué en esa revista, una persona que José, por supuesto, Rodríguez Freire también eh, conoció muy bien, me imagino. Y um, allí, en, ese, en esa revista, hay muchos trabajos teóricos, pero también trabajos empíricos, es decir, cómo el Cuidado interprofesional se está dando en la práctica, cómo distintos modelos pueden ser aplicados, o al revés también, que esto es muy importante, que a veces creemos que la teoría tiene que controlar la práctica, pero la práctica también genera unos conocimientos que pueden transformarse en modelos, eh, al menos descriptivos o explicativos, en, en un futuro quizás. Creo que me, estoy más o menos en los 40 minutos ya. Quisiera dar tiempo para algunas eh, preguntas, si lo permite. Um, y van, tal vez, a identificar allí algunas personas que estén levantando la mano. Muchas gracias por su paciencia. Quizás hable de manera muy rápida en algunos puntos. Entonces, si necesitan clarificación, eh, estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo, por tu bellísima presentación y una discusión mucho, con mucha provocación y para comprender... Mejor la necesidad del cuidado interprofesional para el siglo XXI. Muy oportuna su reflexión, sobre todo la, la discusión sobre las diferencias que tenemos sobre el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo en salud. Y además, eh, conocer un poco de, de los aspectos positivos y de por qué invertir en el trabajo y el cuidado interprofesional. Eh, a mí me gustó mucho su participación y yo creo que a todos tenemos en la sala casi mil personas participando. Sí, en este momento, 975 personas de todo eh, Latinoamérica, el Caribe y de otros países también que hace parte de la Confederación Global de Educación Interprofesional. Entonces, eso para nosotros es muy importante, toda esta discusión de la interprofesionalidad. Y ahora tenemos como 10 minutos para, hacer, eh, para abrir para la sesión de preguntas. Y a todos mm. los interesados pueden escribir en el chat que está abajo. Y pueden escribir en portugués, en español, en inglés, mm. y, y para que a Ricardo nos contestar. Y así eh, vamos a finalizar la, la sesión. Y les informo que el próximo mes, en junio, tendremos otra sesión. Un momento, Edgardo. Uh -huh. Sí, Edgardo. Edgardo Ortega, conozco, de Colombia, quiere hacer una pregunta, por favor, escriba en el chat. Ah, Ricardo, hasta que las personas puedan se escribir o si tengan alguna duda, eh, me gustaría decirles que, en nuestra región de las Américas estamos trabajando fuertemente en este proceso para la implementación de la educación interprofesional. En este sentido, eh, sucesión hoy trae muchos beneficios para este, para este proceso, ¿no? trae más, más clareza para que sea posible avanzar en este tema. Y hay un, un grupo prioritario, un equipo de, de universidades, ¿no? un conjunto de universidades que se conforma una red de universidades que está muy interesada en este tema y nosotros gostaríamos de saber, y además en Brasil también ha avanzado mucho en el tema de la interprofesionalidad. Y sobre los aspectos de la formación docente para la interprofesionalidad, ¿tienes alguna recomendación? Eh, para traernos, para, eh, para discutir en este proceso desde el punto de vista más macro, ¿no? que estamos trabajando de las políticas, de las conformaciones de las instituciones, y para que se pueda traer una reflexión en la verdad de la transformación en las prácticas y el cuidado interprofesional. Entonces, un punto es... Eh, ¿Cómo invertir en cuestiones clave como la formación docente, el desarrollo docente, la formación de profesores, para que, haya, para que tengamos una transformación en la cultura del trabajo en salud y para un cuidado más interprofesional? Mm, mm. En este sentido, me parece si tiene alguna recomendación y cómo uh -huh. podríamos seguir. Sí. Uh -huh. Mm. Sí, es, es una pregunta muy intrigante y provocadora también, porque esto incita a que la respuesta sea provocadora también, ya que como se dejó entrever durante la presentación, si bien es cierto, por un lado tenemos las disciplinas o las profesiones o las disciplinas y las profesiones, y por otro lado tenemos la colaboración interprofesional, siempre hay alguien, eh, siempre habrá alguien o alguna instancia, también puede ser una organización Quien no va a estar 100% cómodo o satisfecho con, eh, con este cambio Sobre todo las personas que, eh, por ejemplo, en las profesiones femeninas Por ejemplo, la de partera, matrona o en la de enfermera En que las disciplinas han servido también para, eh, como una forma de reivindicación Al interior de universidades o facultades que han sido dominadas por una mirada eh, masculina entonces el tener una profesión femenina, domina, dominada, etcétera, que tenga su propia disciplina, ha servido también para quitarse un poco esta, esta relación de opresión o de dominación um, respecto sobre todo a la profesión médica u otras profesiones también, no voy a hablar solo en salud, eso es en general en las profesiones de servicio en que hay más mujeres que en las profesiones de, de más relacionadas con la industria. Entonces en ese sentido uh -huh. las disciplinas tienen también este, este énfasis más sociológico, este, apoye más sociológico. Ahora bien, considerando que eso es importante, también es importante considerar las personas que no están tan ligadas a esa bandera reivindicativa y que están más concentradas en asuntos más prácticos, como la interprofesionalidad, cómo mejorar los recursos, eh, aprovechar los recursos, perdón, o cómo cubrir necesidades de cuidado que no están cubiertas a través de estas relaciones interprofesionales. Ahora, si me preguntan, a mí personalmente me, parecier, me, me parecería que las personas que están más familiarizadas con estas dinámicas interprofesionales pudiesen ser en el futuro las personas que estén eh, que estén de alguna manera más, no solamente más experimentadas, sino que tienen una, un, como un cierto mindset como se podría decir? Como una cierta mentalidad o una cierta orientación mental, una cierta orientación, una cierta actitud, ahí es la mejor palabra, una cierta actitud hacia cómo formar profesionales interprofesionales. Ocur ocur ocurrido en ciertas experiencias, por ejemplo, durante, eh, que yo conocí y participé también a mediados de los años 2000, en que se intentaba crear una, un currículum más interprofesional y... ¿Qué ocurría que los estudiantes de enfermería se sentaban en un grupo en la sala, los estudiantes de kinesiología o fisioterapia se sentaban en otro grupo en la sala, siempre juntos entre sí, que no interactuaban. Pero también pasaba que los profesores que iban allí tenían una orientación disciplinar fuerte. Cuando tienen esa orientación disciplinar fuerte, lógicamente van a transmitir sus mecanismo de socialización a los estudiantes hacia esa orientación específica, que a veces no es en el currículum o en los textos, documentos, curriculares, sino muchas veces como miradas, verdad, ejemplos que son más cargados hacia una disciplina que otra, um, distintas retóricas, distintas reacciones, comunicación no verbal, gestos que se hacen cuando uno se refiere, por ejemplo, a otras profesiones o a la propia. Yo creo que las personas que tienen menos orientación, que, que tienen una orientación monoprofesional o monodisciplinar más débil, a ellos los veo más eh, en esta posición más, eh, más segura para asegurar un futuro en que haya una, eh, un trabajo interprofesional más, eh, más armónico. Indistintamente, como digo, de esta función reivindicativa que sobre todo en las profesiones femeninas tienen las disciplinas en sí. Y como dije al principio también de la presentación, yo no creo que las disciplinas vayan a desaparecer, no deseo que desaparezcan. Lo digo de manera subrayada, estoy describiendo cómo son las transformaciones que se van dando al interior de las universidades y en el sistema científico como, como un todo. Uh, muchas gracias, uh, Ricardo. Uh -huh. eh, tenemos muchas preguntas, eh, sobre todo desde de los brasileños, que en Brasil uh -huh. hay un programa eh, que se llama de Educación para el Trabajo en Salud, de salud interprofesionalidad donde hay 120 universidades trabajando en el proceso de implementación de la interprofesionalidad con cambios en los currículos y en la realidad del trabajo en salud entonces tendremos aquí como más de 20 preguntas y, mm. y me gustaría decirles a todos que vamos a enviar voy a, a organizar las preguntas enviar al profesor Ricardo y vamos a enviar a todos ustedes por correo. Y como ya, estamos, ya llegamos a las 4 de la tarde, eh, voy a hacer solamente dos preguntas, uh -huh. pero eh, me gustaría decirles y agradecer una vez más a todos los participantes y a todos los interesados en este tema de la interprofesionalidad Ustedes van a recibir las respuestas y voy a enviar y sistematizar para Ricardo para que pueda contestar las, todas las, las preguntas, que son muchísimas interesantes. Uh -huh. Uh -huh. Bien, Ricardo, y eh, así como Edneia, hacen una pregunta de: eh, en la verdad, Lilian, eh, que se pregunta cómo. Eh, Establecer las estrategias para IP en, la, en el período de la pandemia de la COVID-19. No, Caroline, hace esta pregunta también. En este momento de la pandemia, ¿cuál es el papel, cuál es el rol, el rol que tendremos en, la, en el trabajo, en el contexto del trabajo interprofesional en salud? ¿Compreende? Sí. Solo que no tengo micrófono. <risa> ¿No? ¿No? ¿Ahora sí? sí? Está, ¿No? Sí, está disponible. Ah, está... No, creo que no. Sí, sí. Le sí. Ah, ok, perfecto. Ya, sí, todos me están oyendo, perfecto. Sí. Um, Carolina, ¿verdad? Sí, eh, Lilia eh, Carolina. Sí, sí, sí. Ah, sí. ah, Lilian Macías. Hola, eh, Lilian, de la Universidad de Santiago sí. de Chile. Um, sí. Yo dije que no iba a hablar de COVID-19 y lo voy a mantener, pero voy a... Um, voy a referirme de manera indirecta. Por supuesto que en contexto de esta pandemia o de cualquier otra pandemia, la respuesta... Sí, de, la, de la pandemia de la COVID y de la actual pandemia que estamos viviendo ahora y de la COVID-19. Sí, y tantas otras, ¿no? Tantas otras sí, epidemias sí. de inequidades, epidemias de intolerancia, en fin. No solamente sí. epidemias eh, microbiológicas o zoonóticas. Por sí. supuesto, como mencioné antes, el enfoque de One Health es un buen ejemplo de cómo... Las profesiones, y no solamente profesiones, instituciones también requieren de una interacción muy rica. Cuando hablamos de One Health, or Global Health, estamos hablando no solamente de profesionales que trabajan en conjunto, profesionales que no siempre están habituados a trabajar en conjunto, que no siempre quieren trabajar en conjunto, sino también a nivel de los países, cuando se implementan estas políticas o se desarrollan estas políticas, necesitamos también que hay distintos ministerios que interactúen entre sí donde habrá, por ejemplo, el Ministerio de Educación interactuando con el de Salud, con el de obras públicas o de bienestar social, etcétera, etcétera, etcétera. Um, en el caso específico, voy a poner un ejemplo, el más cercano que, que conozco, que, que es un proyecto que yo mismo estoy eh, llevando con, con colegas de Chile, de Bélgica y de Barcelona en este momento, en que estamos, por ejemplo, trabajando eh, yo como médico, perdón, medical sociologist, como sociólogo de la medicina y de la salud, eh, un, más un médico veterinario que trabaja en zoonosis, más una diseñadora industrial, más una diseñadora creativa, más un abogado especialista en patentes, más un bioquímico clínico, más un, un especialista en física aplicada de aquí de la Universidad de Ghent que trabaja en, en, en temas relacionados con el descontaminación y esterilización, etc. No es... No es algo absolutamente fácil para mí, sobre todo, porque ten, también fui formado científicamente, o sea, no solamente en sociología, sino también conozco las ciencias básicas. Tengo experiencia en, en, en, en, en investigación clínica desde antes, pero requiere, como dije, una cierta mentalidad o una cierta actitud hacia otras profesiones, o por lo menos una cierta curiosidad de saber de qué se trata el trabajo de bioquímico, por ejemplo, que yo dudo que mucha gente realmente conozca o de, yo requiero de parte de ellos, por ejemplo, que sean al menos curiosos de con qué puedo contribuir yo como sociólogo, como analista de políticas públicas, y cómo estos distintos campos de experticia pueden, eh, pueden, pueden tener una cierta coherencia, como un todo coherente, que puedan tener una, una, una cohesión, una mancomunión, y que puedan llevar a un resultado en conjunto. Como digo, existe esa posibilidad se puede hacer, Pero requiere de personas, y son las que hay que captar para poder llevar a cabo estos primeros ejercicios de trabajo interprofesional Captar estas personas que tienen esa actitud de curiosidad o de un cierto conocimiento sobre lo que, lo que hacen los otros Es muy raro que un sociólogo sepa lo que hace un bioquímico y viceversa Es muy raro que un trabajador social sepa lo que sabe hacer un eh, físico en física aplicada y viceversa eso es un trabajo más que hay que hacer, porque requiere trabajo. Como cualquier otro trabajo, el trabajo interprofesional requiere un esfuerzo también, y requiere avanzar, requiere de reuniones, requiere de dejar de lado la jerga profesional también, que en algunos casos tiene una función más de identidad cultural dentro de una profesión que una función comunicativa. Todos esos son trabajos que, que hay que hacer. Ricardo, como yo había hablado, eh, tendremos como más de 20 preguntas y ya llegamos el, el tiempo de, de, de cerrar, de, de concluir nuestra, nuestra sesión. Pero eh, me gustaría decirle y, y además a todos los participantes de que vamos a enviar las preguntas al profesor Ricardo y vamos a disponibilizar a todos en el portal de la red regional de educación interprofesional de las Américas. Sí, Y hay preguntas muchísimas eh, interesantes, profesor Ricardo. De... 20 preguntas, ¿no? Eso no sí. estaba en mi contrato, debo declararlo, eso no estaba en mi contrato. Sí, sí por supuesto, sí. la voy a responder con mucho gusto, mucho placer. Sí, sí. usted ha recibido aquí en el chat muchas, muchas eh, eh, recomendaciones ah, sí, y agradecimientos. Su... Carolina, Clayton. Sí, es por genial. su eh, uh -huh. brillante presentación. No, muchas gracias, muchas gracias. Sí. Entonces, eh, para finalizar nuestra sesión, me gustaría agradecerle una vez más, profesor Ricardo Ayala, y decirles a casi los mil participantes en esta ¿Eh? sesión ¿Eh? de que vamos a disponibilizar todo el material en un portal de la red de regional de educación mm, interprofesional de las Américas. Sí, sí, claro. Y además, con todas las preguntas y todo el material para que puedan utilizar y además utilizar las contribuciones que el Ricardo Ayala nos trae en este momento como la grabación de este webinar. Entonces, muchas gracias a todos y a todos muito gracias a todos los participantes. Eh, y así vamos enviar a ustedes a todos los materiales de este importante evento que realizamos ¿Né? Es un evento también, profesor Ricardo, es una actividad que hace parte de un curso, de una prueba piloto que está siendo realizado en Brasil, uh -huh. que es un curso de formación de profesores para la educación interprofesional, que está uh -huh. siendo eh, organizado en el Campus Virtual de Salud Pública por la OPS, y en ese sentido hay... Casi 400 profesionales, docentes, participantes, participantes de este curso. Y yo sí. creo que usted ha contribuido muchísimo para la formación de todos nosotros en este momento. Entonces, Encantado. una vez más, muchas gracias. Y que tengan todos una buenas tardes, eh, Buenas tardes a todos. Good afternoon, y Ricardo, le paso la palabra sí. para que se quieran hablar, eh, para hacer una despedida a todos los participantes. Como dije, no todos los días se tiene la posibilidad de hablar frente a mil personas. Muchísimas gracias por su tiempo y espero haberles transmitido algo interesante o que al menos despierte ciertas cosas, eh, ciertas ideas con las que podrían ir a, a indagar un poco más o tal vez en el futuro dedicarse a, a trabajo interprofesional o analizar las relaciones interprofesionales de un punto de vista más de investigación, etcétera. Muchísimas gracias otra vez, fue un placer estar aquí con todos y todas. Hasta luego, hasta la próxima. Adiós. Gracias, adiós.